Uh, hola amigos, ¿qué tal? Yo soy la niña del Nexo y hoy estoy con unos amigos que nos propusimos en esta partida sacar al menos dos pentas o ya de perdis un penta, esperamos que nos funcione, así que vamos a ver qué tal nos fue en la partida y comenzamos. Y bueno, aquí podemos ver que yo voy con Darius, no se sé usará Darius, pero tengo skin, así que vamos a disfrutar un momento del poder del dinero. Y pues, este, no sé qué hacer porque voy contra un Olaf y como que, como que no Olaf, <ríe> no sé, es muy complicado. Y pues, ¿cómo les diré? Vamos a ver si le puedo ganar, yo, yo sé que no. <ríe> Así que voy a esperar a que el y venga hasta acá y así yo pueda continuar porque si no me va a dar mucho miedo, ¿Qué tal si el la que que no, no, no, no, no puedo permitir eso, bueno, bueno, ya el en dos. vamos a ver qué pasa, mm, no, fallé el gacho, les digo, no se sé usar a Darius, Bueno, al menos me curo. <ríe> Ay, Dios. Dios, Dios, Dios. heat is suffocating. And Oh no, minions, no, oh diablos, diablos, diablos, diablos, diablos, diablos, esa cosa flasión, ah, diablos. Les digo, no se sé usará talio. de 45 muertes no, no es cierto aquí sigo en la línea contra olaf y pues ya me dio miedo y mejor me voy bajo torre porque no sé qué sé con mi vida puedo morir otra vez y no quiero no está olaf así que le hago señales a mi equipo espero que se den cuenta que no está olaf porque no sé no lo vi pero ya lo vi <ríe> o sea no estaba en su momento <ríe> y bueno a ver, vamos a ver, no sé qué hacer Tengo miedo, señor García <ríe> ¿Qué podría hacer? Pensé, no, no sé Así que Trataré de hacer lo mejor que pueda Yo sé que moriré. ¿eh? una vez lo aviso <ríe> Muy bueno Vaya, me sacan y yo Chancos No, no, no ¿Ven esa cosota cuánta vida tiene? <risa> yo no. <risa> estoy como un squishy ahí bien bien pobre. Pero mi amigo Yasuo me va a ayudar. Sí, confía en un Yasuo. <risa> Ay, yo es que si me muero. Changos, tiene mala ulti. Bueno, se la llevó mi amigo. <risa> no, no, no. Les digo que no sé jugar. Y pues vamos a aprovechar. Puedo tumbar la torreta porque necesito los presentes. Pero no bueno, ya están. Changos, yo pensé que yo iba a ser la primera. Me <ríe> gano Yasuo. Changos. Estoy haciendo carrera por un Yasuo. <ríe> vaya, vaya. Vean ese jungla. No, no, no. Tenían que tener un Darius como yo. Que no sirve. Top, y tienen que ayudarlo. Ay, diosito Bueno. Veremos qué pasa. Como cuando decides ir a ayudar a la DC porque lo van a matar. Pero se murió. Y tú hiciste Y no pudiste ayudar a la DC. No, no, no. Qué maldad yo soy. Bueno, quedaría para el medio, Chango, del dragón. Oh, diablos. Oh, diablos. Ah, Chango. si Morgana. Mm. Qué, qué interesante. Un oh, sí. <ríe> bueno. Qué bueno que hice Tp entonces <ríe> Ay, Diosito Vaya, vaya Ya mataron a Olaf Tómala A ver Oh, changos, línea. Oh, no Oh, no Soy un daño En mi casa y con mi gente Se me respeta <risas> Ay, Dios cierto. No, no, Tan, tan, tan, tan, tan, pues que rechazo se murió. Pues ya es mi turno de hacer honor oh, a mi nombre. Oh, changos, pinche Allah. No, no, no, no, no. Déjame, déjame, déjame, déjame. Changos. A ver, vamos a ver si se puede. No, diablos, que no buen de vida. ¿Qué voy a hacer? Oh sí, minions, minions. Ahí está. Y ulti. Oh sí, a huevo. Bueno. Qué bien, ya lo puedo matar. <risa> Ay, tanto tiempo puede matarla Vamos a tumbar entonces <ríe> Bueno ay la llevo No, todavía latino no y La escurriendo, no Ahí la llevo Y si Warwick Me va a matar Changos, Changos, Changos, Changos, Changos No, no, no, no. Sí. Vamos a parar, ¿Qué pasó Vamos a comer, vamos vamos Oh Dios. Pégame. Yo soy bien lenta. No. Siempre estoy bien lenta. A no, no, no, no. Sí no me gusta. Yo, tirando ultis. Bien genial. Yo opino que ya se salgan mis compañeros Y me hacen una de changos. Debo voy a tanquear Pero estoy tanqueando acá Hice lo posible <risas> Y ahora ¿Qué, qué, qué pasa? Bueno, bueno, ¿Baron baron baron? baron, baron, baron, No, sí, no, me voy Bueno, ah, no sé Me voy Tengo El TP Son bien chido aquí Ya subo, me dice que me quede Que porque Quiere hacer 70 Y bueno, lo voy a esperar Se fue a comprar que porque ya tiene su build completa todo viene bien estoy ya en mitad ya, ya solo no viene la Ay, no, no, no, no, no, no. Y una no no no no no no no no chango, chango, chango, chango, chango. Ay, no no no Ahí voy, voy, voy. Voy. no no no no no no no no no no no no ya no ya se no ya, no no no no no no no no no no no no no no no no <risa> no, no es cierto. Chango. Bueno, tuvo un asesinato doble. Ahorita le damos su penta. Ahorita, ahorita, ahorita. <risa> A ver qué pasa. Creo que sí se saque el azul? solo, no sé. Yo trataré de ayudarle y no quitarle las porque No se las quito No, así no se puede, ¿verdad? Es un Yasuo, pero Hay que darle ciertos lujos <risa> Me ayudó mucho en todo, la verdad A ver, y vamos Chango, ¿se ¿no mete solo no? No, solo, no, ay, Aquí está voy ay, Una Doble Triple Cuadra Changos el penta Changos, Changos Entonces nos metemos uno, por uno. <ríe> bueno, yo me meto el último No me quiero morir <ríe> Está bien, ahí vamos ¿Listos? Aquí um, no, primero? Ahí está bien, vamos a darle su penta Ahí y... Changos Penta <ríe> Bueno, como se murieron todos y yo no Vamos a sacar el gesto Nada más por ellos <ríe> Changos Ya me voy, ya, nada más veníamos para el pentano, <ríe> bueno, si ¿sí se lo hizo, <ríe> no, manches, todavía no me la creo, sigo viva, bueno, ya volvimos, ya revivieron todos, así que se de acabar la partida. No pude hablar muy animada porque es que estaba escuchando a mis amigos y al parecer no se escuchan aquí en el video pero sí estaban ahí diciendo de que me iba a sacar yo un pente y no sé qué tanto y yo así de no, no, no, no, yo soy bien meca para estas cosas <risa> y pues ya por eso este y si sí, así más o menos son mis partidas con mis amigos luego hay unas más chidas pero bueno <risa> espero compartirlas muy pronto y poder grabar su audio de ellos porque no sé por qué no se queda pero esto fue divertido, yo soy la niña de Nexo, nos vemos.